En tres municipios de la provincia de Granma, Boyarriba, Guisa y Higuaní, el vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, supo de los pasos que se dan en busca de lograr la soberanía y seguridad alimentaria. Hasta el cierre de abril se cumplen planes de siembra de primavera, aunque los volúmenes logrados no satisfacen las necesidades de la población. Las principales dificultades se relacionan con la deficiente o nula contratación, la falta de contacto con los productores y la no explotación de todas las potencialidades existentes, entre las que se cuentan la pesca en plataformas marinas y el cultivo de especies de agua dulce. Hay que firmar el contrato. Son dos partes y el contrato tiene cláusulas. ¿Cuánto en enero? ¿Cuánto en febrero? ¿Cuántas vacas van a parir? ¿Cuánto van a nacer? El que hace el contrato tiene que tener conocimiento de ganadería, y el que hace el contrato tiene que ver los animales. El también miembro del buró político del comité central del partido, insistió en la necesidad de ayudar a la gente a que gane en claridad y conciencia sobre lo urgente de producir alimentos. Habrá muchos asuntos, pero este que estamos discutiendo aquí hoy es el más importante, y concentrarlo en eso. Muchos que no apliquen la guerra mediática y sistemática, nosotros vamos a salir adelante. En consonancia con las realidades del país, insistió, hay que producir más en el municipio y resolver la situación de los impagos. Producir es tarea de todos en mayor o menor escala. De eso van también la soberanía y seguridad alimentaria. En Granma, Alfredo Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.